Hola, ¿alguna vez te preguntaste cuál era el origen de los hebreos, israeli, judíos e israelitas? Pues ahí te lo cuento. La Biblia es un ejemplo perfecto del, ejem del efecto mariposa, narrando todo desde el principio y cómo una acción a cientos de años después afecta. Todo inicia después del diluvio en Noé. Noé estaba borracho y se desnudó. Su hijo Cam no hizo nada mientras que sus dos hijos lo cubrieron con los ojos cerrados. Según esto, dicen que Moisés, que Noé después de, después de la borrachera, maldijo a su hijo con la esclavitud. Bueno, pero no a su hijo, sino a su nieto Canaán. Pasó el tiempo. Los hijos de Noé repoblaron la tierra y no se quedaron en su lugar. Se distribuyeron al norte. Can y su descendencia, Canaán y sus otros hijos, fueron al sur. Por lo que Canaán fundó la tierra de Canaán. Mientras que su hijo, Seth, se quedó en, es, en una zona intermedia llamada Mesopotamia. En Mesopotamia es donde nace Abraham y su esposa, Sara. Las cuales supuestamente Dios había dicho que de él nacerían re reinos y grandes naciones. Pero no en esa tierra, tenía que ir a otra tierra. Así que fue caminando. Fue con su sobrino, Lot. Y llegaron a la tierra de Canaán, donde vivieron un tiempo hasta que hubo hambre y se fueron a Egipto. Después de unas plagas en Egipto, volvieron a su tierra. Se separó de su sobrino Lot. Su sobrino Lot se fue a vivir a una ciudad, no me acuerdo si es Sodoma o Gomorra. El fin el punto es que tanto Sodoma como Gomorra fueron destruidas. Lot, que había enviado recientemente... Se fue a vivir a una cueva junto con sus hijas, teniendo miedo de que algo así podría pasarle a cualquier otra ciudad donde vaya a habitar. Sus hijas sintiéndose que morirían solas y sin descendencia, emborracharon a su padre y lo violaron. Esas hijas tuvieron dos chicos, llamados Moab y Amón. Ahora, de Egipto se llevaron una un esclava egipcia. Abraham y Sara estaban muy viejos y ya no podían tener hijos. Así que Sara le dio a Abraham. A su esclava. Para que tenga un hijo. Y así fue como tuvo a un hijo. Tuvo a Ismael. Un, un hijo propio llamado Isaac. Entonces la Biblia no describe. Si Ismael era buena persona. Si era buen hijo. Si era malcriado. No describe nada de eso. La Biblia solo describe que Agar después. De embarazarse de Abraham. Muy, miró con desprecio a Sara. Así que. Por orden de Sara y la aprobación de Dios, Abraham expulsó a Ismael. Pero no lo abandonó a su suerte, sino que dicen que Dios también lo bendijo e hizo una gran nación de él. No se sabe muy bien su historia completa, solo sabe que se casó con una egipcia y de él nacieron los ismaelitas. Pueblo que supo, del cual se supone nacen los actuales musulmanes. Mientras que por otro lado a Isaac que también es el, según la Biblia, es el, person, es el chico el que, que iban a sacrificar, pero fue detenido en el último momento. Abraham no le permitía casarse con una chica cananea. Sino que fue a Mesopotamia a, a casar a Isaac con su prima Rebeca. De esa nacieron dos chicos, Jacob y Esaú. En algún punto de la historia, no se sabe qué edad tenían. Se dice que Jacob vendió su progenitud. Su primogenidad por un tarro de sopa no se sabe qué edad tenían pero y después de eso Jacob robó la bendición de esaú por lo que entonces la gran nación sería a partir de Jacob mientras que esaú sería solo la mitad de la gran nación teniendo que esaú quería matar a Jacob por haberle hecho esto así que teniendo esto Jacob fue a Mesopotamia, donde se casó con dos, dos hermanas, que eran sus primas también, y tuvo dos concubinas. Entonces, así tuvo 12 hijos. Mientras que Esaú fue a la tierra de su tío Ismael, se casó con una Ismaelita, ah, se casó también con tres cananeas. Futuramente se reencuentran y se reconcilian. Entonces, cada uno de esos pueblos, que eran solo una pequeña tribu en aquel entonces llevaran un nombre y luego se convertirían en países. De, de alguna manera, en el caso de Amón, Moab y Edón, que fue el, como se le llamó a la tribu de Saúl, lo hicieron mediante matrimonios, quedando como reinos de Canaán, reino de Amón, reino de Moab y reino de Edón. También están las tribus arameas, pero eso no tiene que ver. Futuramente los israelitas, que se, así se le llama a la descendencia de Jacob, conquistaron Canaán. Y futuramente con el rey Salomón, el reino fue dividido en dos. El reino de Israel, habitado por israelitas, y el reino de Judá, habitado por judíos, miembros de la tribu de Judá. Judá era el cuarto hijo de Israel. Bien, y ese es el origen de los israelitas, judíos y hebreos. Todo el descendiente de Abraham, hebreo. O también se le suele llamar, así antes de la conquista de Canaán. Después de la conquista de Canaán, todo descendiente de Jacob, israelita. Mientras que, todo miembro de la tribu de Judá, judío. Muchas gracias.